hola otra vez yo Ana María hoy quiero enviarle un gran un saludo al cielo a mi madre en estos tiempos en estos tiempos de coronavirus en este tiempo sin tiempo es difícil hablar de la madre porque hay muchas madres que están luchando una gran batalla del coronavirus. Hay muchas madres que perdieron la batalla. ¿Quién en este tiempo no ha perdido a una amiga, a la mamá de una amiga, de un amigo, a una compañera de trabajo, de estudios? a un familiar cercano, lejano. Es bien difícil hoy en día hablar de ese ser tan lindo que es nuestra madre. Pero aún así quiero hacerlo. En este tiempo sin tiempo quiero enviarle un saludo a mi madre. Que está allá en el cielo pero a pesar de todas las cosas, a pesar del tiempo, siempre nos hace falta. Madre, tú que nada pedías, tú que todo lo dabas, tú que me diste el más grande amor del mundo, muchas veces sin yo merecerme. Quiero que sepas que doy las gracias por ser mi mamá. Te doy las gracias por ser una gran mamá. Madre, tú que me enseñaste que para los buenos momentos tuviéramos humildad. Y que para los malos momentos tuviéramos una esperanza y para cada día de nuestras vidas, tuviéramos una ilusión. Madrecita, tú que me enseñaste a levantarme, cuando caía, a disfrutar de los buenos momentos, y a sobrellevar los malos, tú que me enseñaste que la paciencia es una virtud, y que de los errores se aprende, y que todo con amor era más fácil. Tú que me enseñaste. Que el amor de una madre. No tenía límites. Hoy te agradezco por todo eso, madrecita. Hoy. Quiero que sepas. Que tú eres mi ángel. Y quiero que sepas que cuando miro al cielo, bajo mi cabeza y con una sonrisa te recuerdo. Me gusta cerrar mis ojos e imaginar que tú estás allí. Cerrar los ojos y recordarte con, ale con alegría, con tranquilidad. ...y recordar todas tus enseñanzas. Hoy, este domingo, segundo domingo del mes de mayo, que celebramos el Día de la Madre, aquí en Perú, quiero que sepas, Madrecita, que te recuerdo con amor y que te llevo por siempre en mi corazón. Gracias por ser mi madre... Gracias a todas las madres del mundo. Y hay que seguir luchando en estos tiempos, en estos tiempos de coronavirus y en este tiempo sin tiempo. Una vez más, madrecita, gracias por ser mi mamá. Gracias por ser una gran mamá. Un beso a cielo, madrecita linda.